Ikercito Ya estaré escuchando eso, el Ikercito ya está aquí Vengo con este drill mi pan no pueden dormir de día los bancos y de noche en la parís. Estamos tumbados puertas en Argentina o en París. Yo lo que quiero es llegar a mi casa o a mi mansión. Que vea las estrellas, también Marte o Plutón. Si me tocan a los míos, te juro que los matamos. Si nos hacen algo, los rajamos instantáneo No dicen mentiras, nunca las creemos. La parís no se para ni con cuatro copas de más. Y tú que siempre piensas en dinero. Aquí regalamos Gucci y Prada y lo que te dé la gana. Ahora todos tiran beef pero nadie me gana si estoy escuchando esto, ya estaré escuchando el biguecito y hasta aquí Vengo con este deal, mi fan no pueden dormir De día robando bancos y de noche la parí Estamos tumbando puertas en Argentina o en París. Yo lo que quiero es llevarla a mi casa o a mi mansión. Que vea las estrellas, también Marte o Plutón. Nosotros viajamos entre ellos en el trineo. para que esos putas te atrapen los suyos perder, lo nuestro ganar. Pa' todos los que se reían de mí, ahora yo estoy aquí.